Luego de haber transcurrido varios meses el paso de los huracanes María e Irma que dejaron a varias familias sin hogares en el Barrio Azul, las cuales hasta la fecha las reconstrucciones no han sido concluidas a pesar de los reiterados reclamos de los afectados. Hoy José Pimentel, encargado provincial Duarte del Instituto Nacional de Vivienda, INVI, alegó que la demora se debe a reajustes. Bueno, se está haciendo un reajuste porque el, el Estado sabe que siempre se paran, eso es de enero, febrero, eh, para ver cómo se estuvo haciendo los trabajos. Pero ya vamos a comenzar a trabajar eh, en los pisos y terminar la casa a los, en Barrio Azul. Pimentel además dijo que dentro del plan de trabajo que tiene la entidad está el hacer pisos a viviendas de otros sectores. Para NTN, Joanny Cordero.